Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás con ayuda de Steffi y Serge, los tipos de instalaciones de sistemas fotovoltaicos. Buena suerte. El primer tipo son las instalaciones aisladas a la red, que busca brindar energía eléctrica a una residencia o una comunidad. Se utilizan en sectores alejados donde no hay acceso a la red eléctrica pública, la cual es una red interconectada que tiene el propósito de suministrar electricidad desde los proveedores hasta nosotros que consumimos esta electricidad en nuestras casas u oficinas. Ese tipo se emplea principalmente en pueblos o localidades lejanas, iluminación de áreas aisladas y en telecomunicaciones. Por ejemplo, si Serge vive en un pueblo muy lejano donde no hay red eléctrica, podría tener una instalación aislada para obtener electricidad. Esas instalaciones se dividen a su vez en dos tipos de suministros según cómo se distribuya, en el sistema centralizado y en el sistema descentralizado. El sistema centralizado consiste en un único gran sistema que cubre las necesidades de la comunidad. La ventaja es disminuir los costos del sistema manteniendo la calidad del suministro. El sistema descentralizado consiste en la instalación de un sistema individual en cada vivienda para cubrir su demanda de electricidad. Vale aclarar que este sistema es más costoso que el centralizado. El segundo tipo es de instalaciones conectadas a la red el cual tiene como objetivo principal entregar la energía eléctrica a la red pública. En este caso, la red pública acepta toda la energía disponible del sistema fotovoltaico tanto de centrales fotovoltaicas como de los instalados en viviendas y edificios. Este sistema no necesita de subsistemas de almacenamiento como banco de baterías, y el sistema de regulación cumple la función de indicarle al inversor de energía el punto de máxima potencia, del cual hablaremos en un video más adelante. Un ejemplo de este tipo de instalaciones son las granjas o huertos solares. ¿Cómo crees que se beneficiarían Steffi y Serge de una granja solar? Exacto, podrían tener un beneficio económico, ya que podrían vender la electricidad extraída. El último tipo son las instalaciones híbridas. ¿En qué crees que consiste una instalación híbrida? Así es, estas utilizan varios tipos de energía como los paneles, aerogeneradores o motores para generar electricidad como lo vemos en la siguiente imagen. Este sistema es más fiable que los anteriores ya que reduce la captación y generación de electricidad del sistema fotovoltaico lo que hace que el suministro no se vea comprometido al ser ayudado por otro tipo de generación, ya sea renovable o no renovable. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.